Hoy eh, tengo el gusto de charlar con alguien que hace poquito se sumó a la comunidad, que empezó a descubrir el contenido y ya me contaba eh, que se hizo fan y que hace mucho tiempo estaban haciendo cosas parecidas y que un poco lo eh, ayudó a, a eso del sitio, a, a, a validar esas cosas que estaba haciendo y aprender cosas nuevas. Así que hoy tengo del otro lado a Alejandro Souto, presidente de Núcleo IT. Alejandro, bienvenido, listo para nuestra primera reunión. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Sí, preparado. Creo que preparado. ¿Cómo estás? Buenísimo. Yo todo bien por acá, por suerte. Este. Un gusto, hola. un placer estar acá en este espacio. Igualmente. Bienvenido. Bueno, eh, Ale, para, te puedes decir Ale, ¿no? Sí. Sí, claro. Perfecto. Para empezar, eh, quiero conocer qué es lo que hacen en Núcleo IT, eh, qué sí. problemas resuelven y para quién. Sí, cómo no. Eh, bueno, IT es, digamos, una, una empresa que fue, digamos, formada y creada en el 2009. Eh, tenemos un software, una solución eh, que está directamente dirigida a todo lo que es gastronomía. Eh, resuelve, digamos, todo, todo, todo lo que es la parte administrativa, te puedo nombrar como ser stock, recetas facturación, cuentas corrientes de clientes, apertura y cierre de mesas, eh, todo lo que es la venta de, de, de mostrador, Takaway o, o, o delivery, inclusive, este, en lo que es la parte de delivery, también manejamos todo lo que es las compañías, eh, digamos, de delivery, como ser Rappi, como ser pedido ya, como ser más delivery. Ahora se está incorporando mercado pago delivery que está saliendo del mercado. O sea, Resolvemos to toda esa parte que, que, digamos, uno pide, suponete, por una aplicación este, comida y se integra directamente al sistema, hace todo el proceso y demás. Eh, resolvemos esas cuestiones. A todo lo que, desde una heladería, un sushi, un restaurante grande, un restaurante un chico, todo lo que es la administración de, de, de, de, digamos, de la cocina para atrás, digamos, para atrás del mostrador, perdón, para atrás, todo lo que es la parte de cocina, recetas, stock y la parte de adelante que es la gestión con el cliente, o sea, desde que un comensal se sienta, vaya al mozo con una tablet este, y le toma uh -huh. el pedido o que el cliente por un QR se haga un, su autopedido digamos, ¿no? Claro. Este, eso es un poco la, la, la solución ¿no? todo uh -huh. lo que es la parte uh -huh. gastronómica Me encanta, me encanta, un nicho súper claro Sí, está eh y para que te conozcamos qué fue lo primero que vendiste en tu vida lo primero que vendí en mi vida a ver, difícil mira, yo creo que lo primero que vendí en mi vida cuando tenía alrededor de, yo no recuerdo si eran 15 o 16 años puede ser 17 también ¿eh? Eh, me acuerdo eh, yo digamos, vivía en un barrio en provincia de Buenos Aires, en Tapiales y me iba, me tomaba el colectivo, me iba a la calle Libertad y compraba eh, relojes. Yo no me acuerdo si en aquella época la marca de moda era o Paddle Watch o Swatch, no sé si se pueden decir marcas. Eh, creo que venía a Swatch. Que viene el contrato la... acá con mi. Acá viene el contrato con YouTube y me di nada, nada. No, por eso te pregunto. Y iba, me acuerdo que compraba los relojes y después. Eh, los revendía en el barrio con un margen de ganancia por ahí no tan grande, pero me acuerdo de esa gimnasia de vender y después luego juntar plata y volver a Libertad en colectivo. Comprar, no me acuerdo si eran 20, 30 relojes y volverlos a vender. Eso, eso creo que fue mi, mi primera experiencia en cuanto a vender algo, no físico, un sí. producto. Uh -huh. Creo que es esa. Perfecto. Che, y para ir conociendo. Eh... Núcleo IT, ¿cómo está conformado hoy el equipo? Bueno, eh, Núcleo tiene hoy en la actualidad alrededor de 41 personas, 40, 41 personas en, en relación directa, digamos, con Núcleo, este, donde tenemos, digamos, bien bien divididas las áreas, estamos creciendo, digamos, día a día, o sea, esto, so, hubo un crecimiento muy importante, algo loco, pero de la pandemia a esta parte hemos incorporado digamos, todos los meses gente. Por ahí en la pandemia éramos 20 y pico y a partir uh -huh. de la pandemia fuimos incorporando en distintas áreas. Generalmente se incorpora una persona, dos personas por mes. Estamos, estamos como creciendo bastante fuerte. Eh, de esas 40 personas, 41 personas, lo, lo tenemos dividido por, por sector, digamos. En lo que es la parte comercial, tenemos alrededor de eh, 12 personas. En, en, sí, son 11 o 12 uh -huh. personas, porque algunos... SDR también ahí. Eh, claro. e eh, después en soporte tenemos alrededor de 14 personas. Después tenemos el área de administración. Las áreas son, bueno, ventas, el soporte, claro. administración, desarrollo, todo lo que es la parte de integraciones, esto que te comentaba de las empresas de delivery, que hay una integración claro. de dos personas. Después tenemos un, una parte que en realidad es una sola persona, bueno, es un departamento para nosotros que es claro. este, postventa y, y calidad, digamos, no le damos. Le empezamos a, hace un tiempito a dar mucha bola a todo lo que es la postventa y la calidad, o sea, llamar al cliente después de tres meses, cuatro meses, ver cómo se encuentra con el producto, si hay alguna falencia, si tiene algún problema, este, uh -huh. y sobre todo registrar ahí un índice de calidad. Este, y después tenemos la parte de de SDR, digamos, outbound, que tenemos una sola persona. Te cuento un poco esto de lo de SDR, o sea, nosotros en, en, en nuestros inicios, en el 2009-2010, teníamos, en vez de la palabra SDR, teníamos el telemarketing, digamos, hacíamos claro. telemarketing saliente, digamos, teníamos dos personas muy, de muy buena calidad, muy fuertes haciendo telemarketing externo, eh, que generábamos entrevistas para todos los comerciales. Y lo que nos pasó en el 2017 fue que notamos que hubo un incremento muy fuerte de llamadas de telemarketing, eh, sobre todo de compañías de telefonía celulares, de bancos, sí. este, de campañas políticas. Sí. Este, lo que nos sucedía era que llamábamos en frío a un restaurante para ofrecerle nuestros servicios y tratar de, de lograr esa, esa entrevista tan preciada y nos encontrábamos que nos cortaban, nos hablaban mal, duraba muy poquitito la llamada. Entonces, ahí por el 2017 decidimos un poco desafectar este, lo que era la, el área saliente de telemarketing, hoy llamado SDR. Y, bueno, esa, esa gente retransformarla, reubicarla. Y, y, y en, en, en, en definitiva, eran telemarketing interno, digamos, eh, inbound, perdón, este, SDR es inbound, que al conocer muy bien lo que era outbound, eh, eh, eh, lo que es inbound lo manejaban de taquito. Entonces... Ahí empezamos muy fuerte con todo lo que es la parte de redes sociales y demás. Y recibíamos muchas consultas como hasta el día de hoy. Y, bueno, ahí tenemos tres personas que estamos, para que te des una idea, de 10 de la mañana a 1 de la mañana contestando en vivo eh, la llamada, todas las consultas de Facebook, Instagram, el chatbot de la página, las llamadas entrantes. Entonces, de esa manera funciona como SDR, digamos, Inbound, claro. generando los digamos, las entrevistas hacia los comerciales. Eh, bueno, me extendí un poquito acá, pero eh, me habías preguntado, perdóname, lo de... No, la estructura, por eso me contaste ah, que, esto. bueno, toda la estructura, tenés un SDR y 12, ¿ventas son 12 vendedores o hay otros? No, en SDR? realidad hay 9 sí. vendedores. Ahí va. Está bien. Y son tres sí, son 3 este, SDR Invo. Uh -huh. Que okay. lo que hacen es, esto que te digo, de las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana, contestando en vivo. O sea, vos te metes ahora uh -huh. en Instagram, en Núcleo IT, haces una consulta y te contestan en vivo. Okay. Exactly. E, e intentan, intentan, por supuesto, lograr esa, esa entrevista este, para, para este, que quizás en el mismo día la veas. O sea, esto es una uh -huh. particularidad. Nosotros medio que, que nos creemos que inventamos un método. Si como sea, tenemos el método uh -huh. Núcleo, digamos, ¿no? O sea, <ríe> Lo que nosotros intentamos lograr es que la persona que se mete a las 10 de la mañana y hace una consulta, okay. si él está dispuesto y, y, y tiene tiempo, a las 2 de la tarde está viendo el sistema. O a, la, mm -hmm. a las 12 del mediodía está viendo el sistema. Y si le cierra todo, a las 4 de la tarde puede tener el sistema instalado. O sea, esta es como nuestra particularidad. No siempre se da, no. por supuesto, ¿no? Pero tenemos como ese método de tener una respuesta muy rápida. No, no me, eh, me encanta. Claro, y después, bueno, lo, lo que es la parte comercial, eh, los vendedores reciben ya entrevistas pactadas con horarios y demás, pero bueno, también eso ya hacen, hacen prospección, salen a la calle, prospectan, eh, hacen fríos, eh, también agarran, no sé, ven un restaurante que les gustó, anotan el teléfono, llegan a la casa, llaman por teléfono y hacen una llamada también en frío, hacen, hacen ellos mismos de SDR, de ellos mismos. O sea, tenemos una dinámica... Bastante piola en ese sentido. Es un equipo comercial bastante inquieto. Bien, malísimo Che, y ahí un poco allá me dijiste sobre esto de estrategia de adquisición de clientes, que hablaste de redes sociales. O sea, ¿lo que es llamar en frío termina siendo algo muy de los vendedores o tienen como recursos o, o estrategia ahí más, más enfocada en eso? ¿Cómo, cómo lo están No, llamar, llamar en frío sí tenemos una persona específica ah, que es un, es un SDR... Outbound. Out ah, okay. eh, sí, exactamente. Nosotros antes de, de, de conocer esta terminología de SDR que te decía, nosotros llamábamos telemarketing saliente, digamos. Mm, claro. eh, en nuestro caso, digamos, la diferencia quizás con el SDR tradicional es que en nuestro caso no hay mucho que calificar. ¿Se uh -huh. entiende? O sea, nosotros hacemos una llamada en frío a una heladería para ofrecerle uh -huh. nuestro sistema. ¿Qué podemos calificar? Podemos calificar si tiene una PC, si tiene dos PCs, si maneja pedido ya, si maneja Rappi. Eh, pero básicamente la calificación quizás no influye tanto porque el sistema lo puede necesitar o no. O sea, es lo mismo. Claro. ¿Se entiende? O sea, si el cliente maneja todo a mano, el sistema, o sea, ¿cómo lo calificaríamos una persona que yo llamo y, y hace todo a mano? Bueno, cinco estrellas. ¿tá? Y por claro. ahí tiene una sola PC y está en claro. un barrio, o sea, es, es como medio raro. Entonces, eh, todos los SDR que, digamos, todas las llamadas del SDR quizás no calificamos tanto. Hacemos una pequeña calificación claro. respecto a cantidad de máquinas, barrio donde está ubicado, eh, qué tipo de compañías trabajan en, en delivery, eh, pero mucho más tampoco podemos preguntar ¿tá? como para calificarlo. Claro. Entonces, es como más directo. O sea, llamamos, sí. claro. califica quizás en el momento y se le saca la entrevista en el momento o pasa a seguimiento en el caso de que no le dé la entrevista, le voy a llamarme la semana que viene. ¿Usted, usted es para que califique? Eh, ¿Tiene que tener delivery sí o sí, por ejemplo? No. Ah, no, ok. Ah, porque, okay. No, ah, porque, no, porque es de gestión también. Claro, claro un restaurante eh, ah, que tiene okay. mesas no hace delivery. Sí. Puede ser tranquilamente cliente sí. nuestro también. Claro, claro. Este, sí. Por eso te decía que la calificación es medio rara, ah, sí, sí. ¿Sabés qué puede calificar? Si tiene o no tiene sistema. Si tiene, digamos, el sistema de la competencia, eh, nada, ahí, che, mirá, este tiene tal producto. Bueno, hay claro. como una calificación, pero por ahí no tanto en estrellas, sino en, digamos, mirá que tiene tal sistema o mirá que no tiene nada. Es, claro. es un poco la calificación, digamos. Esa es la diferencia que hacemos con los SDR, que el SDR, digamos, generalmente califica al cliente y, este, y demás. Bueno, acá, acá esa parte es como que pasa un poquito de largo. No, que, que el caso de ustedes, sobre todo en Outbound, es ya el perfil de cliente ideal lo tienen. Son restaurants. Exacto. Hay que ver si hay fit, lo que hay que ver es si hay necesidad. Y en Inbound, por ahí sí hay necesidad y hay que ver si hay fit, digamos, ¿no? Exacto. Ahí tenés que ver eso. Exacto. Pasa más por Exacto. ahí que por la calificación. Claro, perfecto. Che, entonces tenés Outbound, tenés un, un SDR o tu marketing saliente este, haciendo los, los llamados. Eso. Agenda a cualquiera de los vendedores, o hay algunos vendedores que, que trabajan no, en la No, eh, se, se van sacando las entrevistas, eh, uh -huh. se van sacando las entrevistas y después hay dos personas encargadas de ir asignando las entrevistas eh, de acuerdo a la disponibilidad de cada comercial. Okay. Lo tenemos todo por colones en un calendario eh, y okay. se van asignando. ¿tá? Ok, perfecto, perfecto. Che, y en lo que es lo otro que dijiste es que tienen muchas redes sociales que tienen tres personas chateando, contestando. No, tres personas, claro, pero no a la vez. O claro, sea, en diferentes turnos. No. Sí, de 10 de la mañana a claro. la tarde, de 2 a 6 y de 6 a, o de 8, a, no, me, no me acuerdo exactamente, pero se van turnando en horarios. Claro. Y eso... Eh, ¿esa parte ustedes lo, lo empujan con publicidad o es más orgánica? Sí, Bien. sin duda, sin duda sí, sí, sí, sí, sí. tenemos muchísima inversión eh, en todo lo que es bueno, Facebook, Instagram, Google AdWords eh, uh -huh. de hecho tenemos hay ya colaboradores externos que, que es una agencia que, que nos maneja todo lo que es contenidos y redes y demás, eh, uh -huh. pero son externos digamos este, claro. que, que vamos ajustando vamos proponiendo distintas bueno, en la actualidad nosotros estamos, Andrés, aprovecho y te cuento, estamos en todo lo que es Argentina. O sea, nosotros tenemos alrededor de 4.000 clientes, 8.000 usuarios, decimos, porque por cada el promedio que por ahí tienen dos PC por dos usuarios claro. por, por, por local. Eh, y tenemos algunos clientes en el exterior. Cuando digo algunos clientes son muy puntuales. Digamos, cinco clientes claro. en México, 20 en Uruguay, 20 en Chile. Digamos, no lo podemos llamar nuestro mayor mercado hasta en Argentina. Pero ahora nosotros estamos en el mes de agosto aproximadamente, estamos sacando el SAS, porque en realidad hoy tenemos un sistema que es de escritorio, que si bien se puede, si bien se puede monitorear desde afuera con una serie de herramientas, ahora en agosto estamos sacando esta versión nube directamente. Buenísimo. Y la idea nuestra, por supuesto, es extender todo esto a Latinoamérica, ¿no? O sea, claro. básicamente Latinoamérica habla hispana en principio, por supuesto, y eh, España. Claro. Este, y, y bueno, eh, nada, ahí vamos a tener que ya hacer un trabajo más de redes sociales en otros países. Bien, ¿no? Claro. Todo, total, total. Y eso a ustedes, la, la cantidad de el volumen de leads, lo miden por, no sé, la cantidad de conversaciones que se le generan o en, en las redes sociales, o también en el sitio y hay un chat. ¿Cómo, cómo canalizan sí. toda esa demanda? Bueno, digamos, eh, lo que es tener todo unido, digamos, y poder ver todo, no, no tenemos algo súper armado, la verdad. Sí no, tenemos eh, esta, esta, esta agencia que te digo que, que todos los meses nos manda el reporte de absolutamente de uh -huh. todo lo que entró por Instagram, todo lo que entró por Facebook, todo lo que entró por Google AdWords, qué se gastó, qué no se gastó. Ahí tenemos como el resumen de medios, por llamarlo así. Uh -huh. eh, pero no lo tenemos bajado en nuestros RM, digamos. En nuestros RM uh -huh. directamente lo que se hace es,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 Prometo que no es FAMEO, simplemente trato de aportar contenido de valor. Che, ¿y los, los, los tiene alguna estrategia más de, no sé, de partners, por ejemplo, de referidos, ¿hay algo más que, que haga? Nosotros tenemos, sí, nosotros tenemos, bueno, justamente, digamos, nuestro, nuestra fortaleza quizás está mucho dado en lo que es la parte de postventa. Nosotros siempre decimos, le, tra le, transmiti le transmitimos a todos los comerciales el ADN, digamos, nuestro que es, che, mira, nosotros no, no, no generamos clientes, generamos relaciones. Entonces, claro. el, el, el comercial está como muy activo con el cliente y demás. Eso genera muchísimos referidos. Claro. Este, eso por un lado. Por otro lado, tenemos, en un momento teníamos partners en, en las provincias, en, por ejemplo, casa de computación, este, técnicos, pero llegamos a la conclusión que por ahí la casa de computación, que eh, es muy común esto en lo que es software, digamos, es una de las cosas que ellos venden. Entonces, claro. en realidad llegamos a la conclusión que teníamos ellos, 20 Pander que vendían tres sistemas por mes. Digamos, no nos no, no servía eh, toda la, to, to, todo el lío que hacíamos para eso. Entonces, básicamente lo que hacemos es convenios y alianzas con las cámaras de gastronomía y comercio de cada localidad. Digamos, lo vamos haciendo escalonados. Este, claro. Hacemos también algunos viajes este, al interior del país digamos, va a un comercial, se queda aproximadamente entre una y dos semanas, visita a todos los clientes, porque esa es otra ventaja, tenemos muchos clientes en el interior, entonces o sea, agarras una localidad y siempre hay, hay alguno que otro cliente, entonces vamos, lo visitamos, le hagamos referidos y también, por supuesto, generamos clientes nuevos. Y también vale. visitamos eh, la Cámara de Comercio, la, perdón, la Cámara de Gastronomía, eh, generalmente es gastronomía, hotelería y comercio, y tratamos de hacer convenios de, de, de, de, de beneficios para sus afiliados. Y también es un poco la puerta de entrada, ¿no? Porque, a ver, una cámara de, de, de gastronomía por ahí tiene, no sé, en el calafate, por decirte algo, tiene 20 restaurantes afiliados. Pero por ahí hay 200. Claro. Pero es sí. como una puerta de entrada para nosotros, ¿no? Che, mirá, estamos con el convenio con la cámara este, y demás. Pero sí, sí, sí, la estrategia es referidos, prospectar, hacer sí. muchos fríos. Los vendedores están muy acostumbrados a hacer fríos, pero no como única modalidad, ¿eh? O sea, ¿no? van a visitar a un sí, cliente sí, sí. a una determinada localidad y ya que están en la zona, por ahí prospectan, hacen fríos y demás. Esa es un poco la idea. Ahí el, el puerta a puerta también, digamos. Va. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Y que sí, cada, vez industria... más, cada vez está un poquito más en desuso, ¿eh? es la realidad, ¿no? Claro. O sea, cada vez está un poquito más en desuso. No, no es nuestro fuerte el puerta a puerta, porque, digamos, claro. es, es como que quedó medio viejo, pero se puede hacer todavía. Se puede hacer. Claro, pero digamos, me imagino que es esto, que estábamos charlando, pero como que es una industria que el LinkedIn, el, el email, por ahí, es más difícil y uno tiene que empezar a buscar otros canales, como inspecciones no ¿no? por, por teléfono solamente. Bueno. O bueno, un mail, si te dan el mail del teléfono. y o sea. Sí, sí, sí, claro. sí, sí, sí. Es, es verdad, es verdad. Hoy, digamos, bueno, el fuerte es el celular, digamos, el WhatsApp. Claro pero también resulta no ser tan invasivo. O sea, a veces nosotros tenemos el claro. celular de un prospecto y, y lo que hacemos es, primero le mandamos un mensaje, ¿viste? Que ha cambiado un poco la comunicación. Eh, sí. Antes llamábamos de una y ahora, che, Andrés, mirá, mi nombre es Alejandro, eh, soy de Núcleo, sí. eh, de Núcleo Software, de Núcleo IT, tenés un minuto, te puedo llamar. ¿Viste? Que cambió sí. un poco eso. Sí, sí, sí. Sí, total. Sí, ¿cambió? sí, ahora, ¿viste? Que llamarte de una es como... Sí. ¿Viste? Sí, te aparece un número que no sí. conoces y este quién es. Ah, sí, y, y, sí, y más sí, aún sí. si te llaman por WhatsApp, que le ves la foto, ¿viste? Le ves la foto con claro. el perro, ¿siste? ¿quién es? No lo conozco. Este, entonces, bueno, generalmente hay una pequeña presentación, bastante informal, porque bueno. nuestro segmento es informal, nuestro nicho es informal. Claro. Este, pero más que nada preguntarle si lo podemos llamar, ¿no? Sí. Che, me, me habías nombrado que. Un CRM, ¿cuál, cuál usan ustedes? Mira, nosotros, eh, el CRM que usamos, hemos probado varios, los más conocidos, Haspot, este, uh -huh. no me acuerdo cuál era el otro que habíamos probado, creo que era. Salesforce. Sí, no sé si era <risa> Salesforce <risa> o PipeDrive. Uh -huh, eh, okay. Y terminamos, eh, conocimos una gente que está, digamos, se llama Action Sales, okay. eh, están en Munro, okay. y okay. tienen. Eh, Munro, provincia de Buenos Aires para la gente que no sí, sabe. Este, sí, sí, sí. Tienen como una integración sí, muy directa sí. con Tango. ¿Viste el sistema Tango? El de, el de, el de facturación. El de, de facturación, que nosotros ah, no lo tenemos. Nosotros tenemos nuestro propio claro. CRM aparte de clientes. Claro. Y esta gente de Action Sales es como que tiene, digamos, bastante afilado todo lo que es la parte de, de negocios, ah. todo lo que es la parte, de, de digamos, de, los, de las etapas de negocios, de, de las actividades, de los comerciales, les avisa las, las actividades que tienen que hacer. Después uno puede internamente con, con la parte de desarrollo armar como, como reportes. Está, está, está muy bueno. Está, está, está muy bueno. bueno y, no. y argentino, digamos. Se pagan pesos argentinos. Eh, no tenés claro. todos esos impuestos locos que Qué te ponen. Que eso para los argentinos es muy importante. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y la configuración también es un poco más fácil porque, bueno, puedes hablar por teléfono con alguien, puedes hacer una call y, claro. y, y automáticamente le pedís el requerimiento que vos que necesitás. Claro. Está bastante bueno. Bueno, Che, para ir eh, entendiendo algunas cuestiones más, ahora que vemos sistemas, me interesa saber métricas. ¿Cuáles son tus tres métricas que más seguís? Eh, bueno, métricas. Soy un poco obsesivo con eso. De hecho, me cargan. Uh -huh. este, soy bastante sencillo para las métricas. Básicamente, en el CRM, nosotros tenemos paneles que nos metemos los paneles clásicos de tortita, de gráfico de barras, pero básicamente hay uno, hay tres. Tres y dos en desarrollo. Uno es uh -huh. meterme y ver cuántas ventas tenemos, bueno, hoy es, hoy es primero de junio, pero digamos, eh, cuántas ventas tenemos este, hoy en la empresa y cada vendedor, cada comercial, cuántas ventas lleva y, y me compara con una columna las del mes anterior. Y uh -huh. ellos también ven en el CRM, partido al medio, lo que vendieron el mes anterior y cuánto llevan este mes. Está bueno porque es una especie de presión también. Este, claro. Decir, che, estamos flojos, vamos a levantar. Eso para mí es, no digo que es diario, pero me meto continuamente a ver cómo estamos en, en la cantidad de operaciones ya cerradas. Uh -huh. Y después eh, hay dos métricas que me interesa, que es, que la, que la vemos mucho, que es la venta que ya se, digamos, el SDR as, asignó la entrevista, se le asignó un vendedor, entonces, el vendedor X, me importa. Una métrica que hicimos es todas las entrevistas que tuvo y qué tasa de convertibilidad tuvo respecto a las entrevistas que tuvo. Okay. Pero en realidad, no lo tengo como vendedor, que ahora estamos trabajando en eso. Lo tenemos como este, cantidad de entrevistas en general okay. de todos los comerciales y cuántas uh -huh. cuál fue la tasa de convertibilidad. Y me lo divide, digamos, en Inbound y okay. ah, eso. Claro. Eh, que bueno, a veces cae, a veces sube, a veces cae, a veces sube. Esas son como las dos o tres métricas que, que, que a mí, digamos, me, me, me importa y me, me gusta meterme. Y ahora estamos trabajando sobre dos métricas, que todavía no están terminadas. Una es la métrica del vendedor, o sea, el comercial, el comercial, uh -huh. se le da a tantas entrevistas por mes. ¿Cuántas convirtió el comercial? ¿Cuál es su tasa de convertibilidad? Porque ahí, digamos, no es tan fácil porque tenemos lo que es inbound, lo que es outbound y también tenemos lo que es la parte de referidos y de fríos o de prospectos claro. que él hace. Entonces, a veces sucede que lo llama un cliente y dice, Juan, eh, tengo un amigo que te lo quiere comprar porque lo vio en mi local. Entonces, lo cargó en el CDRN. Quizás no sí. hizo ni demo, ni le mostró el sistema y lo vendió. Ah, entonces ahí claro. la chica, mucho. Este, eh, entonces estamos trabajando sobre eso. Y después, otra métrica que nos interesa saber, que también estamos trabajando, es la cantidad de días que tardó el cliente desde que, se, desde uh -huh. que entró como demo uh -huh. a que se convirtió. O sea, decir, bueno. Okay. Un cliente se hace la demo de qué promedio de días tenemos de cierre, 15, 13, 20, 25, 45. Eh, eh, no es fácil, es difícil. Y después la métrica que no tenemos, que sí que tenemos que empezar a tener, es la métrica de los SDR, digamos. ¿no? O sea, decir, bueno, el SDR concretó sí. tantas reuniones, tantas primeras sí. reuniones, haciendo alusión a... Sí. Y, y cuánto, <risa> cuánto se convirtió de eso. Eso no lo tenemos y lo estamos trabajando también. Pero bueno, sí, no, no, nos gusta mucho las la métricas. Ah, bueno, sí, sí. un poco también saber dónde estás parado, ¿no? Porque... Sí, no, total, y ver cómo qué está funcionando y no. Lo, lo de los días del de ciclo de ese de venta, un consejo que siempre doy es de usar mediana y no promedio, lo posible, cuando, sobre todo cuando empezás a tener mucho volumen, eh, porque si no, a veces te tira muy arriba, entonces como que la mediana te agarra... Claro, bueno, ese medio. es un tema a resolver, porque, por ejemplo, yo sí. estoy hablando con uno de los mejores comerciales nuestros, este él me decía, no, todo muy lindo, Ale, pero a ver, yo vengo haciendo seguimiento de hace dos años. Claro. ¿Qué pasa si el cliente me da lo que hay? No te lo pongo, me dice, porque, claro, le tira el promedio a la miércoles. Entonces, estamos viendo claro. todas esas cosas. Claro, porque, no, es, es recontravaledero que, le, que el comercial siga a una persona que visitó hace dos años y la venga siguiendo y la venga haciendo, y por ahí concrete uh -huh. la operación, decir, bueno, buenísimo, sirvió el sí. seguimiento. Por favor le tira para atrás toda esa claro. métrica de, de días, pero sí la tomo. O sea, vos me decís mediana, mediana, mediano mediana. plazo, claro. mediana de la mediana estadística, digamos. Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Que es el punto medio, si mal lo no recuerdo, es como el de todos los días, de toda la dispersión de días que hay te Busca el, el que está el valor más en el medio. Y, bueno, buenísimo. Bien pero bien. Bueno, que seguro sabe más estadística, la, la tiene más clara, pero... No, me, me, me viene de, bien porque nos estamos volviendo loco ahí. Claro. Trata de evitar las, las colas, viste, como que va la mediana a la, la normal, digamos. Entonces, Perfecto. Saca esos, los que se llaman los outliers, o los, no sé cómo decirlo en español, pero los fuera... Me entiendo, los, sí, los sí, raros. sí. entiendo y Chao. Bueno, eh, no, así que sí, busca eso. Che, y para también ver un poco qué ¿Qué podcast o qué libros? Eh, vos me has contado que escuchás muchos podcasts, pero no sé si también hay libros que, que recomiendes para... para Mira, libros? Eh, libros te voy a ser sincero, vengo, vengo un poco atrasado. Uh -huh. Sobre todo en lo que es libros que tengan que ver con, con la actividad. O sea, generalmente leo un poquito más de otras cosas y poco también me estoy debiendo, me estoy debiendo leer un poco más en general y sobre todo de la actividad. No, no te voy a mentir. No, no estoy leyendo demasiado. Creo que la, la misma vorágine diaria de trabajo no me permite hacer ese break y si me pongo a leer. ¿no? Sí, podcast. Podcast sí, escucho algunos. Eh, escucho ADN Empresarial, que es el de Jonathan Lloyd, que me gusta mucho. Eh, hay un podcast que también me gusta mucho, que es muy sencillo, que es, bueno, primero primera reunión, eh, lo he adoptado... <risa> Este, en los últimos meses, y es el de m, la máquina de fabricar, fa, cómo fabricar tiempo, que es de, de la nación, está, está muy bueno, porque te da tips muy cortitos con cosas que, que vivís cotidianamente en el trabajo. Eh, después algunos de Master Me Up, no sé si los ubicás, uh -huh, que uh -huh. de, de Master Me Up, eh, ¿qué más? Ah, hay un, hay un, también un podcast de, que es de Córdoba, de Argentina, que es El Venditor. Que, que habla mucho ah, de venta. Mira. Está bastante bueno, el bendito Eduardo Colazo es el, el que nos escribe, que también los, los escucho bastante. Pero la que es la parte del o tengo tarea ahí, tengo tarea para lograr. Totalmente. No, está buenísimo. Igual, bueno, ¿viste? los podcasts también son una forma de, de sí, estar más al día. Yo, yo los sí. utilizo mucho cuando voy manejando, cuando claro. es, esos, esos tiempos muertos me pongo esos podcasts. O, los dos son cortitos. Claro. Bueno, la última, si es que tenés algún consejo o algo que hayas aprendido ahora, ahora que estás ya por ahí armando la parte de SAS, que digas, che, por ahí cuando empecé con todo esto, me hubiese gustado saber, ¿se te ocurre alguna o está difícil eh, Consejo no, consejo, la verdad que no me siento claro. capacitado para darle consejo ah, a, nadie, sí. a vos mismo, que, digamos. Alguna cosa que me deciste, alguna cosa me deciste? un consejo que te darías a vos mismo, por el, al Alejandro ah. de hace... Hace 20 años, 30 años, cuando estaba en negocio, no sé cuándo, ¿qué dirías, che? Mejor hacer esto. Mira, mm. eh, lo único, digamos, que quizás me hubiera gustado por ahí manejar un poco mejor es eh, uno cuando emprende. Generalmente, yo no, no, no, no emprendí 200 cosas en mi vida. O sea, la verdad es que en los últimos 30 años, por ahí, emprendí dos o tres cosas. Soy, soy bastante, digamos, no tengo, viste, esa disparación. Hay mucha gente que, que tiene tres, cuatro, cinco negocios a la vez y le va bárbaro. Eh, en mi caso, yo con una me, me, me basta. Eh, quizás me hubiera gustado manejar mejor algún fracaso. O sea, he tenido uno que otro fracaso, uno por ahí bastante fuerte y, y, y bueno, y, y por ahí con el tiempo y la distancia lo que te permite ver y que me hubiera gustado saber en aquella oportunidad es que el fracaso es la mayor fuente de inspiración, digamos, que te puede pasar para futuros emprendimientos. O sea, el fracaso mm. es, parte, es parte del éxito, digamos. O sea, o cuando hablo de éxito no, no es que nosotros tengamos éxito, o yo tenga éxito, o sea, todo lo contrario. Digo, digamos, me falta un montón. Pero, digamos, ese fracaso es parte de, de lo que hoy te empieza a ir bien y que, y, y, y que en aquel momento no la ves. O sea, en aquel momento vos fracasás, te caes al piso y sentís que todo el mundo viene y te patea en el piso y no es así. Y, y bueno, con el tiempo te das cuenta que ese fracaso te sirvió mucho y te alimentó mucho para, para poder hoy eh, aplicar un montón de cosas que, que antes te equivocaste. Eso sería como lo único, darme cuenta que el fracaso es parte de, del éxito, que en aquel momento no te das cuenta. No te bueno, cuenta. Alejandro, muy, muy bueno. Bueno. Te agradezco mucho el tiempo, la verdad que fue no, súper interesante. Gracias, Era la primera vez que hablábamos, así sí. que súper copado. Gracias a vos no. y, a la, y a la comunidad. Bueno, ya no, lo conocieron. Alejandro Soto, founder, director de Núcleo Haití, trabajando con eh, Restaurants, principalmente en Argentina, pero lanzando sus as para ir a Latinoamérica. Eh, Alejandro, gracias por esta primera reunión. No, por favor. Gracias a vos, Andrés.